Buenas noches. ¿Me escucha ahora profesor? ¿Me escucha? Sí, ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Bueno, estamos hablando de municipalidad. Estos tributos, estas tasas, ¿no? Vienen a ser tributos creados por los propios consejos municipales, la, cuya audiencia tiene como un hecho de generador de prestación efectiva por la municipalidad en el servicio público ¿no? o administrativo. Y con respecto a las contribuciones, es pues, un tributo que debe pagarse, que debe pagar todo contribuyente. Gracias por eso por competir participar. Gracias. Guillermo, muchas gracias por tu participación. David Rojas, buenas noches. Escuchamos, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros. este con respecto, creo que más o menos, creo que ya lo dijo el compañero, pero en cuanto a tasas, eh, bueno, por lo que yo entiendo, es el tributo eh, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? No es tasa del pago que recibe por un servicio de origen contractual. Y en cuanto a la contribución, es una obligación que tiene como hecho generador de eh, beneficios derivados de la realización de las obras públicas o de actividades estatales. Gracias, David, por tu participación. Mira Tom Monroy, buenas noches, adelante, Chamos. Buenas noches, doctor. Sí, este, tanto las tasas eh, como las contribuciones, doctor, este, son importantes, perdón, perdón, perdón, estoy confundiendo. Las tasas, doctor, este, son eh, aquellos Mirta. Mirta, buenas noches. Bueno, me parece que ha tenido algún inconveniente. Alcides Calderón, adelante. Doctor, eh, cuando hablamos de tasa, todo es un tributo cuya obligación dice tiene como hecho generador de prestación efectiva por el Estado de un servicio público individual, individual, individual, perdón, individualizado en el contribuyente. Mientras nos habló usted de la contribución, es el tributo cuya obligación tiene como esto generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades del Estado, doctor. Gracias. Bajo la manito. Gracias, Alcide, por tu participación. A usted, doctor. Rodolfo Bisaga. buenas noches. Adelante, mi amor. Muy buenas noches, profesor. Compañeros, muy buenas noches. Sí, respecto al tema de las tasas, bueno, efectivamente es un tributo que una persona, eh, sea natural o jurídica, realiza hacia el Estado en un determinado tiempo. Esto es de forma obligatoria. En cuanto se refiere a la contribución, contribución es cuando una persona natural o jurídica realiza como obligación para que el Estado realice obras en beneficio de una determinada población. Muchas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias por tu participación. Rodolfo, en este caso continuamos con Eduardo Ullarico. Adelante, Eduardo. Gracias, profesor. Bueno, ya mis compañeros lo han, lo han dicho este apropiadamente, No bueno, la tasa es un tributo que crea la municipalidad no en este caso bueno, en este caso la municipalidad cuya obligación tiene por hecho generar este una prestación efectiva hacia la comunidad no y la contribución es el es este lo que el, el usuario en este caso los habitantes de una comunidad este contribuyen no para que para que este contribución se convierta pues, en en de tributo y esto pueda ser puedan ser eh, este, a su vez retribuidas a, a, a la comunidad ¿no? en, base, en base a los servicios que ofrece la municipalidad eso es todo eso. Muchas gracias por tu participación ¿no? Miguel Carpio, buenas noches Adelante Bien, Doctor, buenas noches. buenas noches Bien doctor, podemos conceptuar la tasa como, como un tributo ¿no? cuya obligación eh Consecuente es la prestación de parte del Estado, ¿no? o sea, dar un servicio al contribuyente ¿no? de forma individual. Y la contribución vendría a ser también ¿no? un tributo de, de, de obligación no para la generación de obras públicas ¿no? y, y, consecuentemente, el bienestar de, de, de la sociedad. ¿no? Gracias, doctor. Miguel, muchas gracias por tu participación. Adelante, Alex. Doctor, buenas noches. Sí, bueno, eh, brevemente, ¿no? Las tasas, como lo mencionó el caballero, el compañero Calderón Peche, ¿no? Eh, dicen que tienen como eso generación afectiva por parte del Estado, ¿no? De un servicio, ¿no? Individual o individualizado, ¿no? En el contribuyente. Ahora, estas tasas, pues, pueden ser, ¿no?, definidas como arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Y obviamente, pues, son los impuestos que de repente nos ponen los tributos municipales. Eso... Alex. ¿Me escuchó, doctor? ¿Me escuchó, doctor? Sí, ¿Me escuchó? Al nada más se escuchó cortada. ¿Y ahorita me escucha bien? Sí, luego, la última parte se escuchó entrecortando, por eso usted consultaba, decía que te hubiera cortado el audio. Ah, No, es que sí, yo como le digo, profe, tengo un plan bien bajo de Vitelia, por eso a veces, por eso me puso usted 12 ah. y 13 en mis intervenciones. Mi... Listo, no hay problema, gracias por tu participación, Alex. Vamos, continuamos con Rosa Cherino. Sí, Rosa Cherino, buenas noches. Te escuchamos adelante. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Eh, precisamente, el eh, número uno, doctor, no tenía la señal para ingresar, pero ahora ya estoy en, en clase por favor me considera mi asistencia y con respecto a la, a la a las preguntas no la tasa no la tasa es el precio establecido a hacer el pago no que puede ser de servicios que pueden ser de los arbitrios que pueden ser de las licencias municipales y en este sentido tiene por escalones por eh, digamos por grados ellos van determinando Digamos qué giro, si por ejemplo es un giro comercial, medios de transporte, a lo que van a dar. Ahí le dan una tasa, es el precio establecido. Y en el tributo se indica que es la cantidad de dinero que los ciudadanos debemos de pagar al Estado. ¿Para qué? Para que puedan sostener el gasto público. Eso es, doctor, mi, mi, mi aporte. Gracias. Muchas gracias Rosa por tu participación. en adelante. Doctor buenas noches. Doctor buenas noches. Sí, bueno prácticamente se ha dicho casi todo, pero en realidad las tasas son esos tributos que se abonan en las municipalidades, ¿no? Se pagan por la utilización para un beneficio personal, como le dicen, no sean licencias, arbitrios o qué sé yo, eh, es el uso particular de uno, un bien público. Eh, en el caso de las contribuciones, este tributo se puede o sea, se puede dar un ejemplo directo con lo que se hace la contribución al SENCICO, por ejemplo, ¿no? Esa es una obra pública de actividad estatal. Es mi aporte, doctor. Muchas gracias. Disculpe que voy a salir porque se estaba muriendo mi batería. Vuelvo a ingresar, doctor. Gracias. Gracias, Emma, por tu participación. Venezuela, adelante, tenchamos. Doctor, muy buenas noches. Eh, para poder aportar, además de lo que ya han hecho mención mis compañeros que me antecedieron, eh, yo puedo definir la tasa uh, como un tributo más individualizado. Contribución. Claro, individual, pero en beneficio común es como yo puedo definir eh, eh, esas dos preguntas, doctor. Muchas gracias. Gracias, Teofilo Filo, por tu participación. Andrea Avanto, buenas noches. Adelante, escuchamos. Doctor, buenas noches. Eh, bueno, eh, en referencia a lo que es la tasa, como ya lo han mencionado los compañeros, no es aquella que que se, que se abona por el uso de algún servicio este, público, ¿no? Eh, por ejemplo, en eh, lo que son en el Poder Judicial, nosotros también es, se abonan notas judiciales, ¿no? Igual en, en lo que son este, servicios municipales. Eh, y en cuanto a la contribución, ese es un tributo eh, para que el Estado proporcione un servicio ¿no? este, público. ¿no? En este caso, por ejemplo, Estaríamos hablando este, de salud, ¿no? que también es, es nosotros hacemos una, una contribución ¿no? a la salud y también puede ser el ONP. ¿no? Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias, Andrea, por tu participación. Nancy Cruzado, buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En realidad, tri, eh, las tasas es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un ah. servicio público. Pero a nivel de municipalidad, es creada por el Consejo Municipal mediante una ordenanza. Ejemplo, la licencia de construcción, ¿no? Se paga de acuerdo al monto de la obra. Y aparte de la, las contribuciones, vienen a ser pues, los impuestos que uno paga ¿no? en la municipalidad, como el impuesto predial. El impuesto a los juegos o el impuesto al caballo. Nada más, de otra Gracias. Muchas gracias por tu participación en este sentido. Nancy, eh, Andrea, Nancy, no sé si. Ah, oh, bueno, gracias, Nancy. Andrea, si hubiera tu manito, no sé si hay alguna no, consulta. No, te, no. La manito, perdón. Ah, no, te pues crece a ti. Bueno, no sé si hay algún miembro que adicionalmente desee comentar algún comentario adicional. Bueno, Haberse cumplido con la fase vinculada ¿no? a la participación. Y, ah, disculpa Alejandra por lo menos. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, profesor, por primera vez que dentro de este sistema, profesores. La verdad que yo no estuve asistiendo por razones por internet y razones que también por la universidad no me daban la respuesta. ¿no? Y esta es la primera vez que asisto a esta clase, este, profesor. Eh, lo que más o menos entiendo... Uh, lo que se dice este, sobre las tasas. Las tasas están pues una ordenanza municipal donde ellos sacan al el TUPAC, ¿no? Y, y a través de eso se hacen las contribuciones, este, doctora, eso entiendo. En cuando son contribuciones, pues, están creadas por las municipales ya por la ley, en el artículo 74 y 195 de la Constitución, todo esto... Además, también el artículo del decreto ley de 776. Todo eso es lo que más o menos entiendo, profesor, que es un sistema tributario nacional de tu doctor. Muchas gracias. Doctor, dice Egma, por favor, que lo deje Basilio, ingresar. Muchas Ayúdalo. gracias por tu participación. Gracias. Muchas gracias, Basilio, por tu participación. Gracias a usted, profesor. Eh, en este caso, bueno, eh, tenemos, Basilio, una acreditación Doctor, que puedas brindarnos sus nombres y pedidos completos para poder incorporarte igual a la lista que tenemos y validar tu asistencia. Muchas o sea, gracias, pedidos doctor. El son Guaynapata, Bas ¿cierto? Guaynapata, Rivera, Basilio, doctor. Mira, bueno, sí, ¿Un solo apellido? ¿Un solo nombre, apellido? Apellido. Sí, doctor, un solo apellido. ¿Un solo nombre? Sí, apellido materno es Guainapata y materno es Rivera y nombre ver, Facilio Basilio, un, un solo nombre, listo. Así es. Facilio, eh, para un tema de acreditación, te agradecería que puedas este, presentarte ante los compañeros. Muchas gracias. De igual forma, los nombres y pedidos completos, claro. eh, alguna experiencia entre el ámbito público-privado este, o en alguna entidad o empresa en la que van elaborando y eh, adicionalmente a ello... Tu referencia al lugar de residencia, no distrito, provincia en el cual resides actualmente. Muchas gracias, profesor, a todos mis compañeros. Muy buenas noches, doctor, muy buenas noches. Soy Basilio Guanapata Rivera, natural de Tacna y en la ciudad, vivo en la ciudad de Tacna. Eh, soy empresario, ¿no? Y en lo cual este, me presento ante ustedes, compañeros, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Basilio, por tu participación. En este aspecto, habiendo recibido la participación de diferentes miembros, no sé sea, si hay algún miembro adicionalmente desea comentarnos al respecto. Sí, doctor. Este, quería participar en... Ah, Mierda, disculpa. Pueden, se había desconectado. Sí, eh, doctor. Está adelante, mientras, no eh, Sí, doctor. Le decía este, que las tasas eh, son prestaciones obligatorias. Además, también podemos indicar que no son facultativas. Y estas están establecidas por ley. En tanto, las contribuciones, doctor, eh, son un tipo de, eh, de tributo eh, que el Estado proporciona para brindar un servicio público administrativo. También, doctor, indicar que dentro de las tasas tenemos tres tipos eh, de los arbitrios, derechos y licencias. Y haciendo quizás... Una diferenciación, doctor, en cuanto a los impuestos, que los impuestos priorizan la capacidad contributiva, mientras que la contribución y las tasas priorizan los beneficios públicos, doctor. Gracias. Buenas noches, profesor. Arapa presente. ¿Puedo participar? Sí, Luz, adelante, te escuchamos. Sí, profesor. Eh, estoy en un taxi, pero toman igual, voy a participar. Ya, profesor, por favor. Este sí. <ríe> ¿Me puede perdonar el tuyo que va a haber? Eh, las no, tasas. Adelante, Luz, te escuchamos. Ya, ya. Ajá. Las tasas. Es una tasa es un título cuyo hecho imposible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicio o la realización de actividades en régimen de en el título cuyas obligaciones tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individual individualizado en el constituyente, en el constituyente no está el pago que se me recibe por un servicio de origen contractual. Ese es mi aporte, profesor. Profe. ¿Profesor, está ahí? Sí, para bueno, poder habilitar el audio. Sí, profe, audio? que yo estoy, estoy en un taxi y hay mucho movimiento, el carro se va para acá, para allá. Sí, siguiendo mi productos. casa. Gracias, gracias ya, por profe. tu participación. Gracias. gracias. Obert. Sí, buenas, buenas, sí, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Sí, doctor, también quería aportar con respecto al tema. Bueno, doctor, este la diferencia entre, entre tasas y contribuciones, bueno, no hay, no hay mucha diferencia porque ambos son tributos, ¿no? Por ejemplo, las tasas son tributos que todos los ciudadanos y la sociedad no eh, realiza a favor de la agenda de la administración pública, es decir, a favor del Estado, a través pues, de sus diferentes instituciones o eh, entes gubernamentales, no es decir, a, tra a través de la SUNAT o también podría ser a través de las municipalidades. Y las contribuciones, ¿no? Ya lo establece el Estado por un servicio público prestado. Por ejemplo, cuando aportamos con una, cuando contribuimos, por ejemplo, al seguro social, cuando contribuimos a, a la ONP, ¿no? De esa manera. Es, es, o sea, no hay mucha diferencia. Ambos son eh, tributos, solo que tienen diferentes tipos de funcionalidad, vamos a decirle. Bueno, sería todo, doctor. Gracias. Gracias, Sober, por tu participación. Julie wilcomán buenas noches. Adelante, escuchamos. Doctor, buenas noches. este Sí, doctor. Bueno, este siempre es bueno participar, pese a que creo que los compañeros ya han sido claros. Eh, lo que es la tasa y las contribuciones, como lo decía el anterior compañero, ¿no? Ambos son tributos, doctor. Eh, obviamente en este caso las contribuciones eh, es un tributo para que el, el Estado pues, pueda proporcionar un servicio público, ¿no? En este caso este, podría eh, ofrecer pues, de manera general este servicio. Y ahí también citaba un ejemplo, ¿no? Que es eh, la contribución que nosotros o que muchos hacemos, al seguro social el famoso de salud y también lo, lo de la ONP y las tasas eh, es un tributo también que este cuya obligación pues tiene eh, que se paga para que se pueda utilizar algún algún beneficio particular no por un bien público dentro de las tasas también podemos hablar doctor de lo que son los arbitrios de lo que son los derechos o también las licencias en este caso esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias en este caso por tu participación, Julie. ¿Algún miembro adicional que desee comentarnos al respecto? ¿Sí? ¿Algún miembro adicional? Listo. Adicional a ello, es pertinente poder validar la asistencia. Quizás algunos miembros han quedado pendientes de validar su asistencia. Sí, pueden levantar la manita en todo caso. Profesor Joel Arapa Pérez Lumarina, su asistencia no, todavía no no me ha registrado. De mm, está validada tu asistencia, Luis? Muchas gracias. Doctor, igual Lucano, no sé si habrá validado la asistencia. ¿Ya me registró, profesor? Sí, Luz. Gracias. ¿Sos ¿Sos gracias. Lucano validó el doctor. Lucano, no, no, no registra. Gracias por eso. Ya doctor, gracias por la asistencia. ¿Algún miembro adicionalmente que se encuentre pendiente de registrar su asistencia? Listo. No, buenas noches. Ah, Milagros. Buenas noches. Sí, doctor, disculpe. Tuve algunos problemas ah, con, ya, internet. con Internet. Ya, Listo, Milagros. Muchas gracias. Valida tu asistencia. Ya, gracias. Listo. Bueno, algún miembro hubiera tenido pendiente de, validación su, de, de la validación de su asistencia. Bueno, en este aspecto, teniendo en consideración que se ha validado la existencia de los miembros participantes dentro de la sesión, procedemos a continuar con la misma. El día de hoy tocamos la segunda parte de tributos municipales. En este sentido, ya tenemos lo que vincula ¿no? a las tasas como primero de los puntos en abordar. Tenemos que las tasas municipales son tributos efectivamente creados por. Eh, en este sentido, bueno, tenemos que tener en consideración que hablamos de la ley de tributación municipal o los tributos municipales, por lo tanto, las tasas se van a vincular exclusivamente a los gobiernos locales, sea dentro del ámbito provincial o distrital. Para ello, debemos tener en consideración que esos tributos son creados por el consejo municipal o por los consejos municipales de cada jurisdicción en función al acto o a la tasa que se busca crear. Cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio por la municipalidad eh, creadora. En ese sentido, ese servicio puede ser público o administrativo. Reservado a las municipalidades que conforman la ley orgánica y normas rango de ley, así le permite la creación. Dentro de las tasas tenemos eh, consideración lo que son los más conocidos como arbitrios municipales. Estos arbitrios municipales son la contraprestación por la prestación efectiva de un servicio público por parte de las municipalidades. Es decir, son aquellas tasas que pagan por la prestación, mantenimiento del servicio público individualizado en el contribuyente. Dentro de estos arbitrios municipales existen clases, ¿no? Una es por eh, lo que es limpieza pública y recojo de residuos sólidos, que comprende el servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos, el barrio de calles, avenidas, pistas y áreas de beneficio público. Por otro, tenemos lo que son los arbitrios de parques y jardines, comprenden el servicio de organización, mejora y mantenimiento de las áreas verdes en parques públicos, plazas públicas y áreas verdes en vermas públicas. El servicio de serenazgo comprende el servicio de mantenimiento y mejora del programa de seguridad interna consistente en la vigilancia pública, protección civil y y atención de emergencias uh -huh. que se brinda de manera real y o potencial. ¿Quiénes son los obligados al pago de los arbitrios? Son sujetos pasivos, no en calidad de contribuyente, de los arbitrios de seguridad ciudadana, limpieza pública y áreas verdes, los propietarios y poseedores de predios, respecto a los cuales se realiza la prestación o mantenimiento de los servicios públicos de los arbitrios de cada municipalidad. A partir de cuándo debe pagar el tributo, en el caso de las personas que adquieran alguna propiedad, empezará a pagar los servicios municipales a partir del mes siguiente de realizar la compra o la adquisición, en este caso, de la propiedad. Muy bien. Teniendo en este sentido que pagaría, ¿no?, los arbitrios a partir del mes siguiente, realizar la decisión. Los arbitrios son tributos de periodicidad mensual, debiendo cancelar según el cronograma de pagos que establezca cada municipal. Ahora bien, en relación a eh, directamente lo que son los arbitrios, debemos tener en consideración ciertos puntos. Estos arbitrios son aprobados mediante ordenanza municipal, ya conforme se había mencionado anteriormente. Esta ordenanza municipal va a contener una estructura de costos. Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué una estructura de costos o qué es una estructura de costos? Esta estructura de costos contempla, ¿no? Los gastos que efectivamente realiza la municipalidad, sea distrital o provincial. Estos gastos a los que roga son los que va a poder trasladar. ...a favor del ciudadano de manera individualizada. Estos gastos se van a vincular, por ejemplo, ¿no? con lo que es el pago de la planilla personal... ...el costo de combustible por traslado de personal o el combustible para los vehículos ¿no? que realizan la recolección de residuos sólidos... ...el equipamiento ¿no? que necesitan, ¿no? mantenimiento de los camiones, la adquisición de vehículos compactadores adquisición de vehículos para trasladar al personal de empresa pública, las escobas, recogedores, máquinas de cortacésped, entre otros similares. Y en ese sentido, todo este inventario de equipamiento y toda esta maquinaria que se requiere para operar y atender la prestación efectiva de este servicio va a ser trasladada directamente al ciudadano. De manera individualizada. Ahora bien, eh, en el caso de la limpieza pública y recojo de residuos sólidos, eh, algunas municipalidades toman que es el criterio más cerrado: es el criterio de cuántas personas habitan en ese predio. Para determinar directamente cuál es el costo por el recojo de residuos sólidos. Porque, sin embargo, pueden tener una casa de tres pisos teniendo eh, 100 metros cuadrados cada piso y en total representa 300 metros cuadrados de área ocupada. Y en referencia, dentro de este metraje debería existir o permite ¿no? la habitación de cierta cantidad de personas. Pero algunas municipalidades toman efectivamente y... Algunas veces vamos a poder apreciar que consultan y solicitan quién efectivamente es el que habita en esos predios y cuántas personas son las que viven en relación de ello, determinan el costo de recojo residuos.